¡Que viva la Coordinadora Nacional! ¡Que viva! ¡Que viva el pueblo organizado! ¡Que viva! ¡Que viva la lucha en nuestro país! ¡Que viva! ¿Por qué marcharon los maestros en Oaxaca? Fuimos hasta la capital oaxaqueña para ser testigos de la marcha nacional organizada por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, en protesta por la reforma educativa. Conversamos con un maestro quien participó en la marcha, pero prefiere permanecer en el anonimato por temor a represalias de los líderes del sindicato. Esto nos dijo nosotros decimos que no es una reforma educativa, sino laboral, uh -huh. porque va en contra, quieren desaparecer los sindicatos, quieren desaparecer eh, los derechos de los trabajadores. Pues. Nosotros teníamos ciertos espacios ganados después de muchos años de lucha en el IEPO, nos quitaron el, este, esos espacios, entonces en cierto sentido queda mucha incertidumbre, no sabemos qué es lo que pueda pasar en cuestión laboral, ¿no? que es lo que más nos preocupa sí sabemos que pues sí hay corrupción como te decía y había cierta hay ciertas situaciones que desde fuera siempre las veíamos uh -huh. y que bueno que se toleraban porque pues bueno eh, a veces no hay el valor no hay ciertas situaciones para denunciar a esos compañeros o, la, o las evidencias que a veces. nosotros platicábamos también con algunos compañeros que este movimiento ya necesitaba una transformación porque ya tenía muchos este pues ya había ciertos vicios y ciertas mafias entonces creo que es necesario que se renueve que vuelva a surgir un movimiento de conciencia real con, con personas más jóvenes, con mejores ideales, que no caigan o que ya no, que no hayan caído en corrupciones. ¿no?